Que me rompí en la columna y qué dolor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ¡Ay te voy, a San Pedro! ¡Majuguitas! ¡Ay, Goku! otra vez! Las ¡Ay, otra vez ¿Qué te ¡Qué divertido! A... ¡Ay, ay te voy otra vez! ¡Ay, otra vez! divertido! No! última, ¡Ay, última! ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, No te la veías venir, ¿verdad? El Goku salvando un robot. Ah, Goku, muchas gracias por haberme salvado, pero ¿podrías quitar tu mano de mí? No, no, no, no. no tienes que agradecerme. Haría lo que hacía por el robot sexual de mi amigo Krillin. Hmm. Oh, oh, oh, oh. Oye, pelo, más le vale a tus que no se lance otra vez de la plataforma, ¿eh? Porque bastante que nos costó hacer que el Gaishinkan es aceptar al sobornito, ¿eh? ¿No está mal? ¿Eh? Ah, sí, por cierto, me lance otra través de la plataforma. ¡Ya me cansé de esto! ¡Ah! Rayos, ahora sí nos cargó el payaso. ¿Qué yo no. qué? Bueno, muchachos, lo vencimos. Gracias por el apoyo. Todo salió como lo planeé. Te han dicho que eres un gran imbécil. A ver, grupitos de palomos. ¿Están listos para sentir el poder de la cumbia? <risa> ¿Y se puede saber de qué narices te ríes? <risa> no, es que estás bien pelón Eres un masajista, ¿verdad? Ahora sí te voy a volver a poner a bailar sabroso. <risa> <risa> Oye Jiren, ¿para qué quieres pedirle un deseo a las esferas del dragón si ya tienes una en la cabeza? Dos dos, llevas dos, ahora sí te estás pasando el lanza, perro Vas a ver qué voy a hacer uno de esos poderes poderosos que se te van a poner los pelos de punta. Ay, es verdad que no tienes No es justo que Kakaroto siempre sea el que tiene el protagonismo Es hora de que yo, el príncipe Vegeta, tome el control de la situación Les demostraré por qué soy el príncipe de la honorable raza guerrera más poderosa que existe en el universo Yo soy el hijo del rey Vegeta, rey... de se bata no aprende. Uh, uh, uh, ¿Qué es eso? ¿Acaso? ¿Acaso Jiren no usa ropa interior? ¿Qué, ¿Qué le pasa? Es como si no llevara nada puesto. Demonios, debo concentrarme. ¡Estúpido y sensual Jiren! ¡Aquí te voy! ¡Oh, ¡Ahora yeah, ¡Mi cabeza! ¡Te mentí en Zay, es que se le olvida que cada que enfrenta a un villano siempre le terminan rajando a su madrecita santa! ¡Lo estaba calentando! ¡Ahora sí! ¡Ah, <ríe> ¡Sí ¡Ay, ay, ay, ¡No vueltas! Tantita madre, ya hasta a mí me da cosa golpearte. ¿Eso es lo que crees, eh? <risa> Ahora sí, Vegeta, te dará tu merecido. <risa> <risa> <risa> en ese momento, Jiren sintió el verdadero terror. ¡Si no solo no fuera mi imaginación! <risa> Ahora sí, vas a ver cómo te derroto, cabeza de boliche. El príncipe Vegeta te derrotará. ¿Qué ni Nicolrecito? Te voy a derrotar con mis propias manos. <risa> No, oye, Vegetta, ¿sí estás? si estás bien. Pero te agarro un poquito de aire, nada más, güey. <risa> Ay, te lo dejé ya todo madrizado, jacarotutú. Tú, tú, tú dale el golpe de gracia, ¿sí? ¿eh? ¿De qué hablas? No le hiciste ni un rasguño. No seas imbécil, fíjate bien. Mira su uniforme y le se la rajé tanto que hasta le saqué sangre. ¿Mm? A ver, perro, ¿cómo te digo esto sin herir tus sentimientos? Pues mira, eso no es sangre, es Caxu Lo que pasa es que F me cayó un poquito de Caxu Cuando me estaba comiendo un elotito allá en la esquina de Doña Pelos Por cierto, bien recomendados, güey ¿Ah, Kaki, Espero que estés listo para bailar un cumbio sabroso Porque te voy a meter el fierro con los dos parientes La verdad es que me estaba conteniendo Porque no quería matarte y ser descalificado Llevo en mi sangre el orgullo de mi raza guerrera Te aseguro que con mi próximo poder Te borraré de la faz del universo Este ataque va por mi hijo Trunks Que es medio topu Por mi esposa, que probablemente me está engañando con su ex en nuestra pinche casa y por mi hija recién nacida. Bueno, ¿quién me prestó 20 pesitos para comprarme un melotito allá donde doña pelos?